Tengo con qué pagarte lo que hiciste por mí, pero en prueba de mi amor quiero darte mi corazón, pobre y débil, pero sediento de ti. Recíbelo como una ofrenda de mí para ti, amado mío. con qué pagarte lo que hiciste por mí, pero en prueba de mi amor, quiero entregarte mi corazón, pobre y débil, pero sediento de ti, recíbelo como una ofrenda de mí para ti. todo, sabes que te quiero agradar, toma posesión de mi vida, pues quiero refugiarme en ti. Tómame como una ofrenda agradable, recíbeme y santifícame, Señor. Los días los sé, me al tuyo.